Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar de la diferencia que existen entre los síntomas de un mareo y de un vértigo. Muchos son los pacientes que acuden a nuestra consulta con alguno de estos dos síntomas, pero lo que no saben es que aunque se asemejan mucho, tienen ciertas diferencias. Pues bien, ¿qué es el mareo? Es la percepción que una persona experimenta cuando se marea, es cuando nota una sensación de desequilibrio. Es decir, la persona que lo sufre piensa que se va a desmayar por la pérdida de equilibrio. Pero además, el paciente nota debilidad e incluso se le nula la vista. Por lo general, el paciente, aunque nota sensación de que se va a desmayar, no lo hace, pero sí que es verdad que en algunos casos puede llegar a desmayarse. Generalmente, los mareos son benignos y prácticamente el 100% de la población sufre algún mareo a lo largo de su vida. En general, los mareos suelen ser producidos por una disminución del flujo sanguíneo al cerebro en un momento determinado, como por ejemplo cuando pasamos de forma brusca de tumbado a sentado o de pie. En cuanto se re redistribuye otra vez el flujo sanguíneo, esa sensación suele desaparecer. También puede estar ocasionado por otras causas como son, por ejemplo, alteraciones en la tensión arterial, deshidratación, golpes de calor, ansiedad, lipotimias, problemas en las cervicales o incluso las mujeres embarazadas pueden sufrir mareos. Por lo general, los episodios de mareo suelen desaparecer rápidamente. Existen unos síntomas muy característicos que, suelen dar previamente, que se suelen dar previamente al mareo y que nos van a avisar de que se va a producir dicho mareo. Estos síntomas a los que me estoy haciendo referencia son los siguientes. El paciente tiende o se siente, o siente la sensación de estar aturdido. Siempre previo al mareo el paciente siente un malestar general. E incluso este malestar general puede llegar a provocar náuseas. Pues bien, por otro lado, hemos dicho que vamos a explicar qué era el vértigo. Pues bien, los vértigos los suelen padecer un número más inferior de personas, aproximadamente un 3% de la población. La sensación que tienen los pacientes que padecen vértigo son los que da el mareo, pero además también tienen la sensación que la persona y o los objetos que los rodean se mueven a su alrededor. Es decir, para que os hagáis una idea mucho más concreta de lo que es el vértigo, imaginaros la sensación que tenéis cuando dais vueltas sin parar sobre vosotros mismos y lo que sentís cuando os paráis. Pues bien, esa sensación que os estáis imaginando en este momento es la misma que se siente cuando se sufre el vértigo. Normalmente es debido a una alteración de los órganos encargados del equilibrio, es decir, del oído interno suelen aparecer de repente, sin ninguna causa aparente. En cambio, en los mareos suele aparecer por levantarse deprisa, por no haber bebido agua, etc., como ya hemos comentado anteriormente. Es decir, el paciente cuando sufre un mareo suele saber la razón, en cambio con el vértigo se quedan extrañados porque no lo relacionan con ninguna causa aparente pero el vértigo no solo tiene su origen o causa en una alteración de algunas estructuras de, del oído, sino que pueden existir otras razones por las que se puede padecer esta patología. Estas causas pueden ser, por ejemplo, por lesiones cerebrales, por la ingesta de ciertos medicamentos cuyos efectos secundarios pueden ocasionar vértigos, por alguna enfermedad vascular o bien si se padecen algún tipo de cáncer. Los síntomas que acompañan al vértigo pueden ser porque, eh, por una debilidad en todo el cuerpo, la persona que lo sufre siente evidentemente mucha inestabilidad. Se tiene la sensación de fatiga. El paciente sufre unos movimientos anormales en los ojos que son involuntarios. A esto se le conoce con el nombre de nistagmos oculares. Hay un aumento de la sudoración. Existen náuseas y en algunos casos el paciente llega a vomitar. Por otro lado, también el paciente puede sentir dificultad para tragar o incluso hablar. También, por otro lado, se llegan a producir los desmayos. Los mareos pueden desaparecer rápidamente al cabo de unos minutos, mientras que los vértigos suelen tardar en, en desaparecer mucho más tiempo. ¿Cómo podemos tratar el mareo? Una vez que sabemos, a través del diagnóstico de nuestro médico, que se trata de una falta de riego cerebral por un problema mecánico o muscular de nuestro cuello o de la zona cervical, podríamos realizar un tratamiento basado en fisioterapia, osteopatía y acupuntura. En el caso de la fisioterapia, los mareos los podemos tratar con técnicas manuales y electroterapia para poder relajar y descontracturar los músculos que pueden estar produciendo un bloqueo cervical o bien oprimiendo a las arterias que nutren de sangre al cerebro. Por otro lado, con la osteopatía podemos corregir las diferentes disfunciones vertebrales que pueden estar ayudando a la insuficiencia arterial. Para ello haremos uso de las manipulaciones cervicales. Y por último, otro tratamiento que podemos realizar para los mareos es mediante la acupuntura. De esta manera podemos regular energéticamente pero siempre y cuando ya se haya corregido a nivel funcional todo el tránsito de nuestra zona muscular. Gracias a la acupuntura, la sangre que fluye por las arterias vertebrales cervicales será más eficiente y evitará que el paciente se mare. En el caso del tratamiento para los vértigos es mucho más complejo. Si os parece hablaremos y nos centraremos en ello en otro vídeo.